Bueno, saludos, soy Raquel En esta hora les traigo un nuevo video de cómo extraer eh, o cambiar el texto de una imagen. Cómo cambiar el texto de una imagen. Eh, tengo por aquí eh, un suscriptor me pidió que favor le ayudara con una tarea que le dejaron y es de que tiene que cambiar el texto de una... Imagen, eh, una vez les vine, el link les dejaré en la descripción del vídeo. Van a presionar clic allí y se les va a desplegar una página para que eh, descarguen el archivo. Presionan clic aquí, aquí en descargar. Luego se les abre a esta y luego en descargar de todos modos. Eh, yo lo voy a cancelar porque ya lo tengo descargado. Eh, porque creo nuevamente este video debido a que. En, en, quería eh, darles el video con un caso real para que vieran que sí funciona para cambiar la imagen de una para cambiar el texto de una imagen con resolución pues, muy baja y entonces quiero demostrarles que sí funciona y él me trajo colación en este caso y entonces me pidió ayuda y, y lo y lo hice lo estoy haciendo prácticamente eh, una vez que descargue el archivo vamos a buscarlo en la carpeta de descarga es este Damos clic derecho, extraer aquí. Una vez que se les extraiga, se les haya extraído, eh, vamos a, a dar doble clic en la carpeta y este archivo que está aquí, vamos a darle clic derecho, enviar a escritorio. No hay necesidad de instalar este programa, es portable. Entonces, vamos, voy a ayudarle con la tarea. Eh, yo ya le dije que sí lo iba a hacer, entonces ahora vamos a cargar la imagen. Le dije que sí lo iba a hacer, eh, me pidió ayuda. Dije que si lo iba a hacer lo que quiere es que le cambie la palabra que dice Rayo porque eh, en vez de rayo dice que eh, Quiere que esté trueno Entonces vamos a descargar la, la imagen Y darle clic en descargar Una vez haya descargado Voy a buscar la imagen Y la voy a pasar este escritorio Una vez hecho ello eh. una vez hecho ello vamos a voy a pasar la imagen a powerpoint para que el programa me la asimile un poco mejor, voy a estrecharla más esto lo hacen ustedes si quieren él igual funciona, solo que yo por hacer el video más rápido para que me la asimile un poco más rápido eh. Eh. lo voy a hacer así para que no se tarde tanto, entonces la voy a girar voy a llegar aquí es está la imagen eh, él, ella no va a perder su su, su su no va a perder su tamaño que, porque el programa le vuelve el tamaño real simplemente que aquí la estoy haciendo así para que me la asimile más fácil para que me marque más fácil las letras porque ellas están un poco borrosas y si la vean bien por en el video ellas están un poco borrosas debido a que la ven bien por lo que, que es este Ultra HD que estoy grabando entonces voy a guardar imagen como voy a guardarla en escritorio guardar. ahora Aquí está la imagen la volteé pero el programa igual la va a poner ahí resultado normal como la descargué entonces una vez que hayamos abierto el programa clic, no olviden envíen el acceso directo a este escritorio que le esquema fácil clic derecho y enviar a escritorio luego lo ejecutan, abren el programa y vamos a darle clic en crear PDF en mi caso como está el archivo en el PC ya tiene un si escritor que tiene un escáner presionan clic en el escáner y así sucesivamente en mi caso es el PC, lo voy es esta que volvíe. Luego clic en crear. Que ahora voy a darle clic en editar PDF. Luego damos clic en sí. No ha salido un a Pops. Ok. No me salió sí, pero le dan clic en sí. Siempre sale sí. En mi caso no salió, no sé por qué, pero sale sí, sí o no. Y ustedes dan clic en sí, entonces dice que quiere que aquí en vez de, en vez de rayos que vaya a trueno. Entonces vamos a, a quitar las estas palabras, a quitar el punjo. Eh, mejor quitemos la el, este cuadrito donde se va a escribir eh, cuando salga la, la cortecita ahí. Vamos eh, clic derecho sobre él, me ha cogido. Derecho. eliminar así ah, vamos eliminando mejor más fácil acá ah, a... ah. eliminar eliminamos las letras no las dejan ninguna no van a eliminarlas vamos a dejar una eliminada entonces en esta que quedó vamos a ampliarla un poquito la voy a correr la voy a girar miren aquí la giramos ponemos el un poco más fina y giramos y aquí eh, debe de ir sí. Vamos a escoger otra en vez de la R, está muy complicada la R. proceso Z, y escoger la A, y girarlo aquí, Ahí. y escribir aquí. mayúscula porque deben escribir eh, dentro de de una de las letras para que le saca con el mismo tipo que salga borrosa tal cual como está ahí entonces quiere que vaya eh, trueno trueno no aquí un proceso un proceso No sé si voy a trueno. El trueno. ponerla un poco más pequeña vamos a ponerle tamaño 18 muy, muy no muy grande muy pequeño 20. y aquí va el punto, no olviden un poquito más grande aquí la ponen y van jugando con ello hasta que aparezca hasta que sea semejante a la, a la, a la verdadera entonces aquí vamos a correr venga, ustedes tienen que tratar de jugar con esto cada imagen trae sus propias complicaciones no esperen que, que, que todo sea fácil aquí ya dice trueno el trueno, no olviden coger eh, el mismo un cuadrito y escribirlo para que les salga con el mismo tipo de letra entonces aquí tengo que correrlo un poquito Entonces ahora sí dice el trueno. Ahora vamos a exportar la imagen. Entonces para exportarla vamos a... Eh, vamos a darle en... Por favor. Herramientas. Eh, vamos Miren que en esta parte eh, quiero convertirse directamente, quiero mostrarles cómo se convierte directamente en a imagen. Porque aquí ya está en PDF, quiero que llegue directamente en imagen, se me ha olvidado la, la opción, pero si sí, hoy con ella vamos a ver, es en, por aquí, por aquí, por aquí. En, exportar pdf, creo que es aquí, sí, aquí exportar pdf luego aquí cogemos la opción, si la quieren exportar a powerpoint a imagen, lo pueden. Hacer. en mi caso lo voy a hacer a imagen vamos a escoger el formato y dejarlo en este formato, que es el que quiere y luego vamos clic en exportar lo vamos a exportar a escritorio vamos a mandarlo aquí a escritorio y le vamos a poner Seba, que es el que me pidió el el, el favor y ahí ha exportado. No tienen el programa hasta no estar seguro de que quedó como ustedes quieren Es esta que dice Seba. Vamos a ver cómo quedó. Eh, miren, aquí está. Eh, trueno. Ah, me faltó algo. Me ¿Sí? faltó ponerla en negrita. Miren que aquí dice trueno. Pero se alcanza a distinguir que la de acá es diferente a esta. Solo la T y la R quedaron con el mismo color Pero acá no. No olvide darle negrita a ustedes. Allí le dan... En negrita, pero ya dice trueno. Queda eh, totalmente real y no se ve, no se ve la, la diferencia si la ponemos en negrita. Pero miren cómo se va. Y miren la original. La original es esta. Dice rayo. Miren, dice rayo. ¿Sí ven? Dice rayo. Y en esta acá dice trueno. Entonces, así le cambian el texto a una imagen, eh, háganlo tal cual como les enseño, ustedes pueden cachar el programa y lo pueden eh, comenzar a, a manejar a la perfección. Eso ha sido todo por hoy, espero que lo disfruten, no les sigo indicando no abajo no, porque el video se me entendió más de lo que esperaba y no quiero cansarlo. Chao, no olviden no, suscribirse y comentar.